Sí, sí, su nombre? Hilda Vargas. La hermanita Hilda Vargas. Sí, ella estaba sufriendo de un cáncer terminal. Ella ya fue desahuciada en Solca. Sí, bueno. La hermanita fue desahuciada, desahuciada en Solca por los médicos. Pues no le dieron ninguna esperanza. Y gracias a la inyección de la moringa, está aquí dando su testimonio hermanita, queremos sus palabras. Siento Claro, mi hermanita Bella, cuando vino su esposo aquí muy preocupado por su salud, ¿no? pero yo me siento tan feliz y tan feliz porque nuestro Padre Celestial siempre tiene sorpresas hermosas. Eh, un ser que mira en secreto y nos recompensa en público ¿no? hermoso hermanito, yo les pido hermanos un aplauso para la hermanita uh, eso. Sí. Hemos, hemos vencido al monstruo porque el monstruo del cáncer estaba, sí, estaba destruyendo la vida de la hermanita y así tenemos muchos testimonios más sí y aquí tenemos también al esposo Oh, sí. Que también va dando sus palabras esta mañana, hermosa, ¿ya? Oh, bueno, pues. Sí. Le comento, hermanito José, que gracias a, a la inicial de la moringa, sí. como usted sabe, sí. yo lo venía a llevar a mi casa, usted claro, sí. pues, sabe en la condición que estaba, que no podía ella prácticamente ni levantarse. Claro. Estaba como un vegetal, pues. Sí, pues sí. Entonces, gracias a la moringa, pienso que es un buen medicamento. Que, claro natural más que todo usted sabe la quimioterapia es algo que le va destruyendo claro, por, así es. por dentro entonces opté por la inyección y estoy con usted tratando exactamente y, bueno pues gracias claro. a esa medicina que usted mi claro. hermanito pues, me ha dado mucho por, <ríe> y como usted dice pues gracias a mi arriba exactamente claro está como está ya mi hermanito me siento que está recuperado sí, sí, está mucho mejor ya muchas gracias, gracias. También le agradezco sí, muchísimo. Entonces, ya mamita, aquí tenemos muchos hermanitos en esta mañana que ellos están esperando su turno, porque gracias a la moringa se están curando de muchos males, de muchas este males que están aquejando su vida, pero conviene siempre en el amor puro infinito que él tiene la palabra definitiva. Muchas gracias y un hermoso día para todas. Gracias. Gracias. Gracias, muy bien